Para la, el tema de la selección de colaboradores. ¿Vale? Es importante tener herramientas que os permitan identificar personas con las que queréis que colaborar en los proyectos de investigación. Porque uno de los aspectos fundamentales de los proyectos de investigación es con quién vamos en los proyectos. Normalmente, en un proyecto de investigación del Plan Nacional o cualquier otra convocatoria, nos vamos a encontrar un problema. Ya es que normalmente el entorno más cercano va a estar ocupado. Es decir, las personas no pueden estar en varios proyectos al mismo tiempo, cuando estamos hablando de convocatorias públicas. Si hay un investigador que es investigador principal de un proyecto de plan nacional, no puede estar ya en otro plan nacional. ¿Vale? Por tanto, vais a encontrar que si yo quiero hacer un proyecto con Lidia, probablemente no pueda hacerlo. ¿Por qué? Porque Lidia ya tiene su proyecto. Normalmente, los proyectos se plantean de manera que los colaboradores, los miembros de los, de los equipos, suelen tener una presencia de investigadores nacionales, pero ahora también se requiere o pues es conveniente incluir colaboradores internacionales normalmente eh, tenéis que aprender eh, en otros cursos los damos el manejo de bases de datos multidisciplinares, vale como Scopus, o sea, que van a permitir hacer búsquedas temáticas, vale de búsquedas temáticas y, de, y nos hablan los investigadores que van a estar produciendo de, de, de, de esos temas. Os pongo algún ejemplo si si queréis. Imagino que ya tenéis que ir conociendo un poco las la bases de datos, tipo Web of Science o, o, o bien Scopus, que no solo se utilizan para evaluar o para conocer revistas, sino que se pueden utilizar para otras muchísimas cosas, como en el caso de, de de la búsqueda de colaboradores. A ver si nos conectamos. Vale, bueno, imagino que más o menos conocéis toda esta base de datos, ¿no? Si no imagino que habrá algún curso de eh, doctorado que, que lo expliquen. Creo que nosotros lo damos a alguno de estos. Fijaros, aquí en tema. vaya aquí, tema. Fácilmente, si, quiero saber, si yo voy a publicar, como en mi caso, un proyecto, quiero hacer un proyecto sobre métricas, que es el tema que yo me dedico, y quiero saber con quién quiero colaborar o quién se dedica a estos temas, simplemente sí, buscando el tema. Estas bases de datos rápidamente nos permiten identificar personas, veis aquí, que se dedican a este tipo de, de, de temas. Por tanto, a partir de relación a estas bases de datos podemos tener pistas de con quién podemos colaborar o quién puede estar interesado en nuestro, en nuestro proyecto. Evidentemente, si me dedico a, al tema de las métricas, pues fijaros, que eh, igual que ...un investigador reunido Reino Unido, pues, fíjate, es una, una persona idónea... ...para incluir en un proyecto o para eh, pedirle que colabore en un, pro, en un proyecto. No Igualmente, los que estén más familiarizados con las redes sociales... ...sabéis que Richard Gay o este tipo de plataformas... ...también os permiten identificar colaboradores. Pero bueno, me interesa explicaros también rápidamente... ...en la Universidad de Granada, para buscar colaboradores... ...también tenemos alguna, alguna herramienta. Preparamos hace un tiempo un ranking de, de investigadores... Que nos permiten consultar el índice H, el número de citas que tienen los investigadores de la Universidad de, de Granada a partir de Google Scholar. Y nos permite hacer búsquedas por facultades y por departamentos. Si queremos identificar colegas de nuestro entorno que, que, que tengan cierto, cierto impacto. Vale, aquí lo tenéis. Por ejemplo, vamos a coger alguna, alguna disciplina. Vamos a coger ciencias de la salud. Voy a preparar aquí un histórico y un último cinco años. Es decir,. Quiénes son los que tienen mayor impacto, pero quién tiene mayor impacto en los últimos cinco años. No olvidéis nunca que en todas las valoraciones que hagan de proyectos y todas las valoraciones curriculares van a enfatizar mucho, van a enfocar mucho en los últimos cinco años, los que habéis hecho en los últimos cinco años. ¿Vale? Vamos a ver quién está más activo. Aquí, los últimos cinco años. Aquí os va a permitir ver también un poco cómo están vuestros, vuestros colegas situados. Es un poco lento, pero bueno, al final siempre llega. Vale, pues bueno, ahí tenéis un poco la, en ciencias de la salud, que no son los investigadores más destacados. En este ranking, quien tenga dos doctoris, no se le caso, porque son personas que suelen tener los datos incorrectos. ¿vale? No digo que mientan, digo que los tienen incorrectos. Pues bueno, podéis pues también ir a explorar por... por por departamento, que en este caso es la especialidad ¿vale? en la Universidad de Granada también tenéis la herramienta de UGR investiga que también os va a permitir navegar por grupos de investigación e investigadores ¿vale? todos los investigadores de la Universidad de Granada tienen un perfil en esta base de datos donde podéis ver la, las publicaciones, la evolución de publicaciones y la presencia en diferentes redes sociales ¿vale? también es una herramienta bastante útil y es una herramienta que, además que, que permite ver grupos, personas, etc. Vale, toda esa herramienta va a permitir identificar posibles colaboradores para vuestro proyecto. Y Lidia, ¿tiene que contar algo de esto? Ahora, en el caso de las maricuris, para el tema de los colaboradores, aquí hablamos de, como decíamos antes, de supervisors. ¿vale? Pues bueno, existen expresiones de interés que lo pone la oficina Euraxes ¿no?, Un, de la Comisión Europea, donde eh, publican listados de gente que están interesadas en supervisar ¿vale? Eh, pues digamos eh, posibles investigadores y futuros Marie Curie. Entonces el, el listado ahí que veis está eh, ahora sin actualizar porque se han abierto ahora las expresiones de interés, cada año cambian aunque probablemente sean los mismos entonces si alguien de fuera de la UGR quisiera venir aquí, buscando ahí en el departamento, vería las personas interesadas en acoger y no tendría que ir el muchacho o la muchacha buscando directamente pues eh, por internet tal y cual a ver si quiere tal no porque esas personas ya saben de qué van y pues les gustaría interesar esto es lo que es el perfil de colaborador por así decirlo en las convocatorias Marie Curie de acuerdo currículum ¿Sí? que era el segundo punto que teníamos sobre el currículum científico, en todos los proyectos, de los convocatorias nacionales, os van a pedir dos tipos de, de formatos. Uno que llaman el currículum vita, y abreviado, por aquí, pues, si tengo por aquí. Vale. que es este formato que vais a ver, que es el que piden actualmente, el que comentó ayer María, que están pidiendo la, en las convocatorias nacionales. Es un formato, evidentemente, abreviado, muy, re, muy reducido, como digo... en eh, que, hace, que, que se enfoca en, lo, en los últimos cinco años y aquí veis un, po, veis un poco los, los apartados que tenéis que tener veis que el primer apartado ya es de indicadores de calidad de la producción científica vale donde ponemos diversos indicadores bibliométricos como el índice H, el número de citas etcétera ¿Vale? pues bueno eso lo tenéis que aprender vamos a dar dentro de poco un curso del de, restaurados de cómo preparar este, este apartado del currículum que es importante a la hora de las defensas curriculares eh, en, en este tipo de convocatorias es importante cuando hagáis siempre el currículum que seáis se, se, se capaces de hacer este resumen breve resumen breve de vuestra trayectoria científica que al final es lo más importante y lo que utiliza y lo que interesa siempre a un evaluador pues no dejéis nunca que este tipo de currículum o este tipo de resumen lo haga el, el evaluador si no lo ponéis el evaluador se va a encargar de ver cuántas publicaciones tenéis, qué indicadores tenéis y probablemente se puede equivocar el cálculo de, de vuestros indicadores o la visualización de vuestros datos, ¿vale? intentad siempre hacer una especie de, de resumen de, ...narrado de, de, de vuestros méritos... ¿Vale? ...veis que son bastante, bastante cortitos... ...una paginita... ¿Vale? ...bueno veis que esta segunda parte del currículum... ...también es, es muy breve... ...y después fijaros... ...ya en esta parte del currículum simplemente tenemos que ir... ...por diferentes ítems poniendo los cinco o los seis más, más importantes... ...veis que aparecen publicaciones... ...proyectos... ...y después hay un apartado de otro donde podéis poner... ...otras cosas... ...bueno este es el resumen... ...este es el currículum que se entrega actualmente al ministerio... Y ese tipo de currículum para los tenéis que tener casi siempre preparados porque en cualquier momento puede haber un proyecto y lanzarlo. Si no, vaya a ver, vaya a ver siempre a la selección del currículum. Después está otro currículum que también lo piden en muchas convocatorias, o la mayor parte de las convocatorias. Aunque te pidan este, te pueden pedir incluso a veces los dos currículum, que es el currículum vitae eh, eh, normalizado, el CVN. Que está es un poco más infernal, vale porque en este sí tienes que incluir absolutamente todos los... Todos los todos los méritos, veis que también que es lo que poner el primero que viene, el eh, resumen normalmente vaya, vaya a tener que tener siempre ese pequeño resumen yo lo tengo siempre en inglés y en español y lo voy actualizando los dos al mismo tiempo ¿vale? Pero normalmente el CVN llega un momento ya en que lo tiene en inglés y es conveniente como comentaba, creo que era Lidia o Marian el otro día, no, era María José estuvo comentando que era conveniente ponerlo ponerlo en inglés ya bueno, una vez que lo dejan en inglés pues ya lo dejen siempre así ¿vale? aquí hay que ponerlo ya todo ¿Vale? normalmente pues cada, cada una de las publicaciones o cada una de las la aportaciones tiene su apartado su apartado concreto esto es importante que lo vayáis actualizando sobre la marcha porque como lo tengáis que hacer el mismo día ocupa bastante ocupa bastante bastante tiempo ¿Vale? aquí os vais a encontrar que están todos los apartados curriculares publicaciones libros eh, artículos monografías eh, congresos en fin todo y suelen ser evidentemente ya currículum más largo pero fijaros que desde el punto de vista de un evaluador si un evaluador tiene que analizar todo esto se va a enterar de poco ¿vale? por eso es importante siempre que trabajéis el resumen inicial, esos son los dos currículums que, que tenéis que aprender y después cómo hacéis el currículum tenéis dos opciones desde la Universidad de Granada para hacer el currículum, una opción libre que es el currículum de, de la FECI, un editor de CVN de la, de la FECI, que es el que habitualmente yo, yo empleo y el que enseño en los, en los cursos vale está la, el enlace que, que estáis viendo a ver si consigo acceder, porque no me acuerdo viendo la contraseña no, no me acuerdo, si, sí. vamos a ver ahí está, ¿vale? bueno veis que este es el editor de, de, de Svn. y fijaros, esto es lo que voy a encontrar diferentes apartados vamos ver la actividad científica y tecnológica, ¿vale? Veis que aquí vais subiendo publicaciones, trabajos presentados en congresos y la vais rellenando, o sea, bastante. Este es el más fácil que hay, ¿vale? Y el menos, el menos complejo. Que sepáis simplemente apuntaros para que en el futuro, normalmente todos estos currículos ya todas las plataformas interactúan unas con otras. Por tanto, vamos a poder importar registros desde Web of Science, desde Scopus. Eh, desde el SICA, etcétera. ¿Vale? Fijaros que por aquí, por ejemplo, hay una, una opción de importar. ¿Vale? Veis que aparece de. Vale, veis que podéis importar website, desde el copu desde el MEDLINE Quiere decir que muchas veces cuando enfrentéis a la actualización del currículum, pensad antes si los datos los puedo extraer de alguna otra plataforma, porque probablemente los puedas lo, lo traer. En la, también aquí en, en Granada, todos los que seáis miembros de un grupo de investigación tenéis acceso al SICA 2. Que también podéis trabajar el currículum desde, desde ahí. Podéis trabajarlo desde el SICA 2, que también es una buena opción. ¿Por qué? Porque todo lo que cargamos el SICA 2 lo no podemos importar directamente al currículum desde la, de la FESI. Fijaros que aquí en la FESI, el menú principal, utilizar un currículum existente. Si yo descargo mi currículum del SICA 2 y utilizo esta opción, ¿vale? Fijaros, no solo desde, desde la plataforma nuestra, pero. Podéis importar vuestro currículo. Si tenéis el código ORSI, sí, también podéis importar. ¿vale? Siempre pensad en eso. Si está en mi currículum en una plataforma, probablemente podéis exportarlo, exportarlo a otra. Sí, en el caso del currículum para las convocatorias Marie Curie, lo hemos hablado antes, que me preguntaba aquella persona acerca ¿no? del tema del currículum, pues ahí tenéis lo que está solicitando no eh, actualmente la convocatoria Marie Curie. Eh, pues bueno, ahí he añadido en rojo una serie de, pues, de inputs nuevos ¿no? para que tengáis en cuenta y el tema de las publicaciones, vuelvo a repetir lo mismo, que se os van a medir en función del año que os habéis doctorado desde cuando estáis empezando a investigar, ¿vale? Y de, a partir de ahí pues aplica la lógica propia de los evaluadores y, y, y os van a valorar. No solo las, eh, las publicaciones… Ahí tenéis, por ejemplo, también el hecho de que se habéis, eh, el tema de independencia, al haber, por ejemplo, también eh, coordinado un proyecto, eh, una, un congreso internacional, también puede ser que eso significa un poco de madurez, un poquito de... De aplicar un poquito de lógica. El tema de funding, pues, pues añade todas las becas que hayas tenido, ¿vale? En el tema del funding no solamente ser IP de un proyecto, sino, si en casos la tenga mucha gente no lo tiene, pero bueno, que ha recibido una FPU, pues listo, un contrato puente, tal, pues ponerlo todo, todo y especificado. Incluso hay gente, yo he visto, que han puesto hasta la cantidad máxima de lo que han recibido en euros, ¿no? Y al final dice, pues en total yo he recibido tanto. Esto significa, ostras, pues esta persona es capaz de... De, de recibir dinero, no, de obtener dinero a nivel de investigación y eso también se valora muy bien. Eso, eso lo encontráis todo en la guía del solicitante. Es bastante sencillo, y son cinco páginas lo que tenéis que escribir, si no recuerdo mal. Vale, y ya para terminar, María. No, no, en el tema de, lo dijimos ayer, pero por si alguien no vino, en el tema de los currículum tanto del CVN, como, bueno, sobre todo del CVA, recordar siempre lo de las cuatro páginas o amoldarlo a lo que la convocatoria o, o ha dicho. ...y sobre todo si ayudáis a, a otros a IPs a, a, a redactar los proyectos... ...y a subir los lo, lo, lo, lo currículum a la aplicación... ...parece mentira, pero mmm, se, nos, se nos cuelan por un salto de línea... ...de buena primera se nos, se nos cuela una página más... ...y por una página más, oh, acordaros que os lo conté ayer... ...no echan sobre todo el currículum del IP nunca es subsanable directamente nos lo están dejando fuera. Entonces, hay que hay que ser bastante consciente de, de ese tema. Y ya vamos a terminar y la, la, ya lo último... Ya simplemente subrayar el tema de, de los cronogramas y las ilustraciones, que ya viste que, que, que María José le dio el otro día mucho... Mucho, mucho énfasis. Yo he puesto en la presentación un enlace a un proyecto por si le queréis dar luego a un vistazo, pero simplemente en un minuto comentaros que mi perspectiva es que en cada, en cada uno de los apartados de los proyectos de investigación intenta siempre incluir alguna figura o alguna tabla en cada uno de los apartados, de manera que el evaluador sin necesidad de leer nada, solo siguiendo las lecturas, de las gráficas, de las ilustraciones, pueda hacer o hacerse una composición del lugar del proyecto. Porque el evaluador tiene que tener a una persona que está hasta la de del proyecto. Y este tipo de cosas pues le relaja bastante. O al menos le, le, le ayuda a comprender mejor el proyecto sin necesidad de, de, de digerir demasiada información. Esta es la, la última convocatoria que, que, que he hecho yo. Y vais es a ver que en cada uno de los apartados simplemente lo, lo que hacemos... ¿vale? Evidentemente, además de rellenar algunas de las cosas... ¿Eh? De contenido. De contenido, evidentemente. <risa> contenido. Intentar siempre que los proyectos vayan bien presentados, ¿vale? Porque algunas veces, ¿veis que aquí va, los autores van en negrita? Utilizo las cursivas. Utilizar las cosas que nos permiten enfatizar o no enfatizar los elementos, ¿vale? Porque si no es bastante difícil seguir un proyecto de investigación. Pero fijaros, bueno, aquí veis la, el, el estado de la cuestión. Pago un pequeño esquema de, de, de lo que yo me dedico a los indicadores para pues ir un poco los. los lo, digamos, la parte contextual de, en la que iba a trabajar, que es bibliometría, almetría, en fin. En resultado, veis que va todo, todo ordenado también. Muchas veces, en lugar de poner listas, pues, digamos, las listas las, las enfatizo, las presento de manera totalmente, totalmente diferente. Con los propios colaboradores, pues, intento poner una fotografía, un pequeño resumen, un, una, unos indicadores bibliométricos, ¿vale?, De esta manera, fijaros, aquí el evaluador ya solo con esto sabe un poco de qué nariz se va a ver el proyecto y con aunque voy a hacer el proyecto de manera rápida, sin necesidad de estar todo el rato buscando. En metodología, bueno, pues en vez de poner los objetivos los, los la hipótesis de partida, la suelo poner así. ¿vale? Y la hipótesis de partida, evidentemente, la vinculo a objetivos concretos. ¿vale? De manera que tampoco no hace falta ni que ni el que texto, rápidamente identifica la, las partes. Por aquí tengo, tengo algunas más. Vale, solo incluir bastantes también bastantes bastante tablas o también sobre todo a mí me gusta poner las partes de análisis y los indicadores que vamos a utilizar, todas las perspectivas que vamos a utilizar. Ahí prácticamente en esta diapositiva el evaluador ya sabe perfectamente lo que va a hacer el proyecto y todo el análisis que va a hacer, solo exclusivamente con, con, con esta diapositiva. Vale. Y bueno, y aquí tenemos ...como lo voy a hacer, que es el 18 de cronograma... ...que ahí lo he hecho según pues, los, normalmente los cronogramas... ...lo hacemos nosotros siempre utilizando la metodología... ...de los proyectos europeos, que es la metodología... ...más, más, más estandarizada, que es trabajar siempre... ...por paquetes de, paquete de trabajo, veis que tengo diferentes... ...paquetes de trabajo, recogida y procesamiento de datos... ...conceptualización del modelo de análisis de datos... ...y actividad de difusión y transferencia... ...y cada paquete de trabajo va con su tarea concreta... ...y veis que aquí simplemente ya pongo el año mis paquetes de trabajo y aquí voy diciendo las la tareas científicas, este es el esquema más fácil y más inteligible para todo para todo el mundo, fijaros que ya prácticamente un evaluador navegando por la, por las figuras y las tablas se puede hacer una idea general de, del proyecto, evidentemente cada cosa está, está explicada ¿vale? pero intenta utilizar siempre este tipo de, de recursos porque son bastante útiles para, para que el proyecto tenga, tenga éxito ...y Lidia, ¿tú quieres comentar algo de esto?... Sí, para el tema de... Yo aprovecho la ocasión, eso es un cronograma que sale en la guía del solicitante, ahí he puesto algunos ejemplos. Yo Este año vamos a poner en práctica la Oficina de Proyectos Internacionales, el template, un poquito eh, con ya unas diagramas y una serie de eh, eh, información general ya puesto que el investigador o investigadora podrá utilizar si quiere. Solamente lo van a poder utilizar aquellos investigadores que hagan la Marie Curie con nosotros, es decir, gente de fuera de la UGR que venga a aplicar con nosotros con las Standard Fellowship, o bien los Global Fellowship, aquellas que m, aplican con nosotros y van a irse fuera de Europa es, durante estos dos años. Eh, ya solamente ya podremos ya ofrecer este, este template una vez ya haya firmado el supervisor de la Universidad de Granada, que es el que se va a comprometer a llevaros, de acuerdo. Y vamos, hemos, hemos puesto algunas diagramas, algunas tablas, os hemos ayudado un poquito con algunos párrafos que son más bien estandarizados, que vosotros si queréis lo podéis utilizar. Vale, ya para terminar nuestra intervención, hemos puesto ahí en la, en la presentación que voy a tener disponible, luego la mandaremos un correo a través de la Escuela de Internacional del Postgrado, mandaremos, os mandaremos la presentación. Y ya hemos puesto dos manuales que son bastante útiles. Ese es como elaborar un proyecto en ciencias de la salud, pero sirve para toda la área. Y después una guía de explotación y difusión de, de resultados. Son dos manuales bastante buenos bastante concretos que vienen con, con muchísimos ejemplos. Y ahora ya, por fin, viene nuestro, nuestro invitado a estelar, que es... Leandro Díaz Tassi, que es un investigador de, que trabaja en el Centro de Investigación Mente y Cerebro, y es un investigador Ramón Icajal. Vale, no becario. No, ¿Y todavía? becario es Ramón Icajal. Claro, que algunos se confunde. Bueno, luego explico. Vale, bueno, para el contratador Ramón, Ramón Icajal, creo que ya era de tercer año, cuarto, ¿no? Tercero. De tercer año, y, y bueno, va, va a hablar ahora de cómo... Vamos a hablar un poco de carrera científica y también del tema de la elaboración de proyectos, ¿no, Leandro? Bueno, muchas cosas, ya me las has machacado tú, pero... No, no, no. Vamos a... Te, te doy la, la voz y la palabra. Vale. Empezamos con esto un segundo. Es una, un una, una esquema que tiene el Ministerio de Educación o el Mineco para ver lo que hay la carrera investigadora, ¿vale? Todas las posibilidades que se pueden pedir en Europa y en España, ¿vale? Que no aunque el vicerectorado está, hace mucho en Capir, en la Marie Curie, existe algo fuera de la Marie Curie que no todos podemos ser Marie Curie ¿vale? bueno, hay otro tipo de becas y contrato que nos pueden ayudar, lo podéis descargar ¿vale? y aquí viene un resumen de todas las becas que se pueden pedir, ¿vale? esto es simplemente para que lo tengáis en cuenta eh, y ahora voy a empezar con la presentación ¿Vale? Este año pero me pongo aquí Este año es algo nuevo porque hasta ahora eh, No se grababa nada ¿Vale? Entonces yo me tomo esta charla como decir lo que yo pienso ¿Vale? Y voy a decir algunas barbaridades Entonces que se esté grabando me tengo un segundo que contener un poquito Ya se ha acabado eso, vaya ¿vale? Por eso pongo este disclaimer, diciendo que lo que voy a decir es lo que yo pienso, no lo que piense el vice ni en la Universidad de Granada, pero bueno, lo voy a decir de forma más sutil, ¿vale? Porque como se queda ahí grabado, pues tampoco quiero que los evaluadores me machaquen a mí después. Vale, aspectos esenciales. Voy a poner esa transparencia, ¿vale? Eso es lo que tenéis que hacer para escribir un proyecto de éxito, ¿vale? vale y algunas cosas ya la habéis visto tenéis que ser bueno con el Photoshop para poder presentar figuras tenéis que vender vale tenéis que comunicar vuestra idea algunas veces también poetas para bueno todo esto es secundario o fundamental si no tenéis un padrino que os enchufa vale y ahora veremos qué significa eso y al final ser doctor vale esto puede parecer que digo, ¿qué está contando este digo, pues al final es así a, bueno o en parte sobre todo y más de, con más probabilidad a nivel nacional que a nivel internacional vale si pedimos una mercuría es un poquito más menos difícil pero también existe y os contaré casos de cosas más concretas voy a tener un minuto para explicar quién soy yo de dónde vengo y de dónde estoy espero llegar yo empecé en italia eh, a hacer mi carrera hice la lo que es el grado y el máster lo hice en Italia, en Padua, hice un Erasmus aquí en Granada, me encantó, pedí el doctorado, me dieron la FPU, me quedé aquí, hice mis cuatro años de FPU, luego me dieron una Fulbright, me fui a Estados Unidos, regresé con una uh, Talentia Marie Curie, el programa Talentia de la Junta de Andalucía, se acabó la beca y me tuve que ir otra vez, me fui a Italia contratado con un programa de excelencia como la Ramón y Cajal, me fui otra vez a mi universidad, duré seis meses y me fui otra vez. Regresé aquí como Ramón y Cajal. ¿Por qué me fui? Luego os contaré. Eh, estoy aquí como Ramón y Cajal hasta el 2021 y si todo va bien y si no un fallo y no la cago en estos cuatro años, voy a ser titular en el 2022 o contratado doctor, ¿vale? Con el plan de estabilización que tiene la Universidad de Granada, ¿correcto? Desde que empiezo... Hasta ahora han pasado 10 años. Vosotros estáis aquí, digamos, para tener más o menos una estabilidad, si lo conseguís, lo vais a conseguir después del doctorado, como mínimo 5 o 6 años después. Eso significa que los siguientes 5 o 6 años van a ser horrorosos. ¿vale? Sobre todo, para quien uh, no tenga la suerte, entre comillas suerte, y veremos por qué digo suerte, de conseguir alguna postdoctor postdoctoral. Y además de las postdoctorales, esas postdoctorales que os permiten ir afuera si no os vais fuera de España lo vais a tener súper complicado e intentar reintrar re re regresar con otro tipo de beca como la de y Cajal os tenéis que ir, tenéis que dejar vuestras vidas y os tenéis que marchar ¿vale? bueno, entonces, desde aquí aquí han pasado bastantes años pequeña introducción ¿vale? yo empiezo aquí cuando acabo la carrera, me ofrecen una, una, una, una beca doctoral en Italia. Ahí también el enchufismo es a la estrella, sobre todo es muy endogámica. Yo gano una beca postdoctoral sin hacer el concurso. ¿vale? Tocaba al, al mentor que yo tenía y me dijo, te toca a ti. Y entonces yo gané la beca. Como soy un poco arrogante, digo yo creo que de valerla, la beca la puedo ganar sin enchufe, dije, aquí te quedas y me voy. Me vine aquí a España... Conseguí la FPU, consigo la FPU, acabo la FPU, tengo suerte, entre comillas, de ganar la Fulbright, entre, me quedo seis meses con una postdoc de la Junta de Andalucía porque uno de los profesores del grupo tenía un contrato y me lo ofreció a mí, me voy de Fulbright, estando fuera, calcula que cuando acabáis la carrera, el doctorado, se acaba lo bueno. Tenés que buscar, si tenés beca para hacer el doctorado, habéis estado cuatro años relajado, entre comillas, trabajando mucho, pero con la seguridad de cobrar un sueldo y tener un objetivo claro, que era el doctorado. Se ¿vale? si acaba el doctorado, desde el primer día lo que estáis pensando es en un plan temporal de dos o tres años. Aunque ganáis la beca, una Fulbright, eso dura dos años. Después de dos años, sobre todo la Fulbright, te tienes que marchar de Estados Unidos, no te dejas en nadie. ¿vale? Entonces, empieza la postdoc y lo primero que estás pensando es en publicar lo que te queda detrás de tu doctorado que todavía no has publicado, tienes que trabajar en tu nuevo proyecto y estar pidiendo beca o contrato para lo que venga después ¿vale? Entonces, yo me estoy en Estados Unidos he hecho plazas de ayudante doctor en la Universidad de Granada en todo, ¿vale? ¿y qué pasa? gano Ayudante doctor en la UAM de Madrid, en psicología, en la Loyola, que es una privada, que en ese momento el, el ayudante doctor aquí en Granada o en España cobraba en esos años como unos 25.000 euros. ¿vale? En la privada se cobra más, ¿vale? pero lo que no te favorece la privada es la continuidad. No vas a ser jamás funcionario. ¿vale? El tenor track no te lo garantiza una, una universidad privada, pero sí que te garantiza un buen sueldo mejor que el del Estado. Aunque gane aquí, tenemos ya un currículum bastante bueno. En Granada me dicen que no valgo para eso. Me presento a una plaza de ayudante doctor en un departamento de la facultad y dice, mira, no eres bueno. De los 20 que nos presentamos, soy el 14 y ganan las personas que tenían que ganar en ese momento. ¿Vale? Bueno, eh, aunque gane la plaza de, de ayudante doctor, la rechazo a las dos. ¿Por qué? Porque en el mismo tiempo he ganado una Juan de la Sierva, eh, que eran la Juan de la Cierva Incorporación, en la Universidad de Murcia, y al mismo tiempo una Talentia Postdoc aquí en Granada. ¿Vale? Me quedo con la Talentia Postdoc. ¿Por qué? Aparte que estaba en Granada y tenía todo el networking aquí hecho, el laboratorio más o menos montado, y era mi universidad donde yo quería regresar, hay una diferencia de 25.000 euros al año, 60.000 euros al año. ¿vale? pues más dinero de traslado unos 14.000 euros de proyecto ¿vale? entonces digo entre ser Juan de la Siervo ser talentia, pues talentia a nivel económico y de prestigio me quedo con la talentia gracias a la universidad puedo pedir proyectos ¿vale? siendo becario me permiten pedir proyectos gano diferentes proyectos se acaba la talentia y eso es lo que nos pasa a los postdocs se acaba el contrato y no tienes continuidad. O hasta ahora, el nuevo plan de investigación de la UGR permite, en algunos casos, una continuidad. ¿Vale? Se acaba la postdoc y tengo la suerte, repito, suerte, que me contrate ganar una beca prestigiosa en Italia y regreso a Italia. ¿Vale? Estaba todo organizado, yo tenía mi carrera, mi carrera investigadora y profesional en Padua, después de tres años titular automático, eh, por un plan de estabilización del ministerio. Cuando llego ahí, yo soy ya independiente, tengo mi laboratorio, llego ahí y me dicen, bueno, ¿con quién vas a trabajar? Digo, no, yo me traigo mi laboratorio y trabajo solo. Te aconsejamos trabajar con algún catedrático. Y ya las cosas han empezado a ir mal. Y luego, eh, yo tenía dinero de proyecto, ese dinero de proyecto desaparece, de los 50.000 euros se convierten en 20.000, por razones raras, que nunca me explicaron, y entonces, ¿cómo llegué? Duré seis meses, hice la maleta y regresé a Granada. En ese tiempo, gano la Ramón y Cajal, y ya parece que se ha acabado la época de becario, y empieza la época del contratado. ¿vale? Una estabilidad, más o menos estable, después de Seis o siete años de acabar el doctorado, ¿vale? Vas a tener una vida muy movimentada, ¿vale? No va a ser nada fácil, ¿vale? Bueno, una cosa que me toca mucho la moral es cuando en una de las charlas, pero era un curso que estaba organizando de movimientos oculares, una de las compañeras más joven me dice, bueno, les conté un poquito de la historia y todo eso, y me dice, bueno, tú tuviste suerte, fortuna hombre, la fortuna entre... aquí no es fortuna ¿vale? eso es lo que se pone se ve siempre también el, el iceberg ¿vale? y todo esto es verdad, si habéis trabajado bien a lo largo de todo el doctorado vas a tener mucha más oportunidad después ¿vale? y todo esto es verdad, excepto esto good habit que nunca tuve, en el doctorado empecé a comer bocadillo en el despacho para escribir los artículos o no iba al gimnasio y se ve ahora pero bueno que no hay fortuna, ¿vale? Y si hay fortuna es porque la fortuna ayuda a los audaces, ¿vale? Y a los perseverantes. Eso es lo que yo enseñé que gané, ¿vale? Detrás de eso hay 20.000 proyectos que me han denegado, ¿vale? Becas postdoctorales en Zaragoza. Eso ha sido, lo pongo porque ha sido una de las más divertidas. En el mismo año que gano una Ramón y Cajal, me presento a la RAID, que es otra beca postdoctoral, ...parecida a la Talentia... ...pero del gobierno, eh, del gobierno de Aragón... ...dos revisores... ...un revisor me dice... ...este tío lo, tenemos, lo queremos fichar aquí en Zaragoza... ...me presentaba en la universidad militar... ...en el CUT... ...me dice, este tío lo tenemos que fichar... ...por los temas que... ...el top concedida. ...y el otro revisor diciendo... ...este investigador es una mierda... ...esto no vale para nada... Eh, ...un currículum horroroso y todo eso... ...pues al final... Dos revisores, ganó el que más, digamos, si nos habéis explicado cómo funcionan las evaluaciones, el más que convenció más el, el comité, ¿vale? Y pues me quedó fuera. Entonces, ganar algunas cosas significa haber pedido diez veces más lo que tú ganas, ¿vale? Entonces, empezar a echar contrato, becas, lo que salga, ¿vale? Y algunas veces también. Hace falta un poco de suerte, porque puede ser que en esa convocatoria no se haya presentado nadie, muy bueno, y vosotros con vuestro currículum decente, ¿vale? Lo podéis ganar, ¿vale? Sobre todo en las autonómicas o en las más eh, convocatorias más pequeñas de universidades que también son buenas. Tenemos algunos programas aquí muy buenos, como la Atenea, ¿vale? Que podéis echar un vistazo, ¿vale? Y también los audaces. Cuando yo presenté la Fulbright, lo presenté con un proyecto militar, soy psicólogo ¿vale? y presento un proyecto militar, soy italiano, doctorando, doctorando con un doctorado en España y presentaba un proyecto militar para trabajar en Estados Unidos con los marines. Todo mi entorno, mis mentores y todo decían, no lo hagas porque los militares están muy mal vistos aquí en España, eres guiri y vas a trabajar con los militares en Estados Unidos, te lo van a rechazar. Pues dije, esto es lo que yo quiero hacer en los siguientes dos años pues la gané, ¿vale? Y eso ha sido uno de los logros más importantes, hacer lo que te gusta en tu postdoc, ¿vale? Porque no siempre va a ser así. Si tenés beca, vais a hacer lo que os gusta. Si no tenés beca, vais a ser currante para el IP que vos está pagando, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Y cuando gano la BVA, una de las becas, uno de los proyectos del BVA, de la Fundación BVA, Leonardo, también, otro reto, yo soy psicólogo y presento un prototipo, un dispositivo, de ingeniería ¿vale? que tiene que ver con la psicología pero yo me atrevo y pido eso pues también lo gano, ¿por qué? porque si seguimos el, el camino que nos han definido nuestros mentores nuestra tesis doctoral nunca estamos demostrando que estamos evolviendo estamos desarrollando nuestras habilidades ¿vale? entonces también ser atrevido, audaces bueno si estáis aquí la mayoría de vosotros estará aquí ¿vale? y hay otra cosa más ¿Cuántos de vosotros están a punto de matar a vuestro padre académico? ¿Hay alguno aquí que ya dice, yo sé más de mi mentor? ¿No? Excluyendo uno de los casos que yo tengo como mentor, que es un genio y va a ser muy difícil superarlo, y todavía colaboramos, normalmente en la vida del doctorando llega un punto que ya estás harto de tu director de tesis. Porque crees que no te está aportando nada más, que tú ya eres experto en ese tema, y entonces hay un momento de frustración aquí entre vamos a llevarnos bien hasta llevar a, a defender la tesis y luego te mando a tomar viento pues no no queremos enemigos no vamos a querer nunca enemigos ni con nuestro mentor ¿vale? aunque queramos decir hasta aquí hemos llegado ¿por qué? ahora os explicaré el por qué bueno, os lo dije antes Estamos, estáis aquí o vais a estar aquí vais a ser productores de artículos os van a pagar para escribir artículos sobre todo si eh, os vais, os van a contratar sin beca, ¿vale? Si vosotros llegáis con vuestra beca en el, uh, el maletín, todo perfecto. Cualquier IP te va a aceptar porque dice, mira, voy a tener un postdoc que es bueno porque ha conseguido una beca y va a trabajar por mí, va a publicar, vamos a publicar juntos. Si ahora os vais a un laboratorio donde vuestro contrato depende del IP, lo que vais a hacer son productores de artículos. No vais a hacer algo más, no, vais a hacer lo que dice el IP. ¿Vale? Y al mismo tiempo que estáis trabajando con la, en, el, en el proyecto que os paga, también que tenéis que sacar tiempo para escribir vuestros artículos viejos que vais a dejar en el doctorado. Porque no todo el mundo acaba con todos los artículos escritos. ¿Correcto? Si tenéis alguna pregunta, me, lo hacemos dinámico, ¿vale? Porque si no... Dime. Ejemplo, es España, tiene, ¿no? Ahora, luego tenemos el apartado Fulbright. La, Fulbright. Vale. la que consigo aquí en España. Bueno, yo consigo una beca, full, MEC Fulbright, 2011, última convocatoria de las postdoctorales para irse al extranjero del Ministerio de Educación. En, el, en la convocatoria, y la van a sacar ahora si todo va bien, hay un apartado, dedica, el 10% de las becas que se dedican a Estados Unidos para las 195 becas postdoctorales, 10 son Fulbright. Significa, para conseguir ser Fulbright, tiene que estar, es, el, tu proyecto es ser excelente, y además pasas una segunda ronda, que es la entrevista Fulbright, con la Comisión Fulbright de España, en Madrid. Y os contaré cómo se llega también a ese momento. ¿vale? Entonces, también en ese caso, es interesante porque cuando yo conseguí la postdoctoral de la Fulbright, yo digo, yo quiero ser Fulbright. Eso significa que tú tienes que, en, la, en los documentos que presenta, explícitamente dice, quiero competir para ser Fulbright. Eso significa que tú pasas dos rondas de evaluaciones. Que significa que si, aunque eres muy bueno en el grupo de los postdocs, cuando llegas a la evaluación Fulbright, puedes que te quedes afuera. ¿vale? Entonces, hacer una apuesta también con vosotros mismos, en el sentido, si estáis convencidos que valéis para ser fulbright pues adelante con la Fulbright, ¿vale? Y eso es una de las becas que más puertas te abre, ¿vale? Porque yo llego a Estados Unidos con un inglés normalico, tirando abajo, me voy a trabajar en un hospital y trabajo en una base militar, y aunque mi inglés era patatero, pues dice, este tío es un fulbright, este tío es bueno no porque yo sea particularmente bueno, simplemente porque para ello, y la Fulbright es una de las becas más importantes y prestigiosas en el mundo académico, que en Estados Unidos se le da mucho bombo. Entonces, simplemente con el target Fulbright se te abren las puertas. Y es verdad. Si tenéis la suerte, entre comillas suerte, de echar una Fulbright y ganarla, os va a cambiar la vida. Si os vais a Estados Unidos. Aquí, no todo el mundo sabe qué es Fulbright, la comisión Fulbright, la beca Fulbright, pero quien las conoce saben que es un mundo de networking muy importante que te apoya también después de tu beca postdoctoral ¿vale? bueno, esto lo voy a asaltar porque esto es la parte un poco bueno, me quedo aquí los luchadores, la otra la salto estamos aquí esta, este curso creo que vale para este tipo de personas. Las personas que no necesitan enchufe o que no tienen enchufe y tampoco las personas que no tienen currículum, ¿vale? Digamos, las personas que son luchadoras, como yo lo defino. Que tienen un currículum decente al final de los cuatro años del, o los tres años del doctorado y pueden venderse para una postdoctorada. Entonces, luchadores, porque estamos aquí luchando para conseguir una. Beca postdoctoral, si son cuatro plazas de Juan de la Sierva, no luchamos ni por la primera, ni la segunda, ni la tercera posición. Nosotros luchadores luchamos por la cuarta posición, ¿vale? Esa beca que se queda ahí, porque las primeras tres no son para nosotros, ¿vale? ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Correcto? Y si no me creéis, porque yo... Simplemente un juego que suelo hacer, hasta ahora lo hacía hasta Ramón y Cajal, pero antes lo solía hacer, cada año cuando salga la convocatoria, salen al final la resolución con los ganadores. Y después de un mes o antes, después de un mes, salen la las comisiones, los paneles, ¿vale? Lo que están en Madrid, no los evaluadores. En, en la Juan de la Sierva no, no sabéis quién está revisando vuestro trabajo, pero sabéis la comisión que ha evaluado esos revisores, digamos, ¿vale? Y si hacéis un poquito un ejercicio de os gusta el Excel, cogéis los ganadores y cogéis los evaluadores, ¿vale? Y luego cruzáis los datos. Y veis cómo hay un patrón ahí que se repite. ¿Vale? Entonces, recordad que tenemos que presentar un proyecto, un currículum estupendo, brillante, para quedarnos cuartos. ¿Vale? O suplentes. ¿vale? Y esto es. Esto lo cogí en la base de Camp Pendleton porque me ha gustado mucho el logo y lo que dice recordad vosotros cuando empezáis el doctorado y cuando acabáis el doctorado no sois vírgenes en este mundo de la academia tenéis un bagaje detrás, que es el bagaje de vuestro jefe, de vuestro mentor los enemigos de vuestros mentores, de vuestros jefes y directores van a ser también vuestros enemigos aunque vosotros no habéis dicho nada pero os lleváis el bagaje que tiene ese director y ese grupo de investigación ¿vale? entonces pensad que si sois bueno, ¿vale? Cuando llegáis a la comisión que el evaluador puede ser un enemigo de vuestro jefe. ¿Vale? Y eso ya entra en dinámicas personales más complicadas ajenas no a vosotros, pero eso es la regla del juego, ¿vale? Aunque se digamos que hay una ética profesional, somos humanos y pues los evaluadores son humanos también, ¿vale? Entonces, ten en cuenta todas estas dinámicas, porque son las dinámicas aparte todo esto es ajeno a vuestra carrera investigadora podéis ser muy buenos pero tenemos estos, estos factores estas variables externas que os están fastidiando y van a estar ahí siempre ¿ok? tened en cuenta esto bueno ya entramos por aquí ¿tenéis alguna pregunta? ¿no? vale estamos aquí ya lo he repetido varias veces el, postdoc del, el dilema del postdoc estamos entre nuestra ética del trabajo, te están contratando, si sobre todo si no tenés beca, os van a contratar para trabajar en un proyecto. Y en esa hora de trabajo, vosotros estáis pensando en llevar adelante el proyecto que os está pagando y al mismo tiempo estáis pensando en subir vuestras publicaciones. ¿vale? Entonces, es un trade-off entre cumplir y sacar adelante tu carrera investigadora. ¿vale? Que no siempre van juntos, porque te pueden contratar un, para hacer una postdoc que el objetivo del, del IP no es publicar. Es un aparato, una, una patente, un producto, y vosotros de ese trabajo, de dos años de trabajo, no vais a publicar nada. ¿vale? Y eso va a ser un problema, porque después de los dos años, os van a pedir otra vez el currículum que habéis hecho en estos dos años. ¿vale? Si os vais, y ahora vemos la otra apartado para pedir postdoc, si luego habéis trabajado muy bien, la carta de recomendación que os dará vuestro jefe será vuestro billete de visita vale vuestra carta de presentación de todos los profesores que lo que dijo Dani antes buscaros vuestros colaboradores buscaros vuestro IP lo que mejor currículum tenga todo correcto hay una parte muy importante bueno perdona esto hay una parte muy importante vale que el mentor sea bueno en lo que hace en el sentido, y eso va muy de la mano de lo que dijo Dani, si tienes muchas publicaciones tienes publicaciones de alto impacto te da un mínimo de garantía que tu postdoc va a ser de éxito, va a tener éxito no porque él te vaya a infundir su ciencia no, porque simplemente el mero hecho de estar con un profesor que publica en algún tipo de revista también te va a permitir a ti publicar en esa revista, simplemente porque vas asociado a su nombre y lo que nos tenemos que quitar de la cabeza en la actitud española o mediterránea, en el sentido. Cuando nosotros mandamos un artículo, depende de qué liga estamos jugando, ¿vale? En qué liga jugamos. Cuando mandamos un artículo, lo mandas, te lo rechazan y ya está. ¿Vale? Yo he visto casos en el laboratorio donde yo trabajaba antes, donde el mismo artículo viene rechazado cinco veces, en la misma revista, y el IP, con su. Le escriba al editor y dice, mira, mi trabajo es muy importante. Se han equivocado los editores, los revisores. Estamos hablando de revistas como Nature, Penas... Son las grandes revistas, ¿vale? La dinámica que hay de, detrás de las publicaciones en las grandes revistas es bastante diferente a la nuestra. Ahora, si el laboratorio de tu jefe está en Nueva York, donde el despacho de editor jefe de Nature está a cuatro manzanas de tu, de, de tu laboratorio, tú le vas a tocar a la puerta y le presentas tu trabajo, ¿Vale? Entonces, las dinámicas son diferentes y los, vosotros lo que queréis es aprender algo nuevo, ¿vale? ¿Sabéis cómo se trabaja aquí en España? Y os, saber cómo se trabaja en otros sitios también os puede abrir mucho vuestra mentalidad. Y ahora veremos en que en la apartado de venderse. Nosotros, los mediterráneos, los italianos, parece como nos cortamos un poco en el sentido pues no voy a vender mi currículum, no voy a decir que soy bueno porque eso está mal visto lo americano, todo lo revés si tú eres bueno, tú vendes que eres bueno y te lo crees, y lo más importante es que los demás se lo crean, ¿vale? y entonces, en las cartas de presentaciones que ahora veremos hay que venderse el objetivo es venderse y que alguien compre lo que tú estás diciendo, ¿vale? lo que ponía aquí que me confundí de coso después de cuatro años tenemos nuestra rutina en nuestro laboratorio ¿vale? nuestro jefe nos quiere mucho si todo va bien, tenemos nuestro ritmo, tenemos nuestra forma de trabajar. Cuando te vas a otro laboratorio, no os podéis llevar esa actitud al otro laboratorio. Bueno, si trabajáis 18 horas y el otro laboratorio trabaja menos, pues todo está bien. Pero en general os tenéis que adaptar al nuevo ambiente de trabajo. Si queréis tener éxito en esos años de postdoc. No podéis ir porque vais con vuestra postdoc de la mano en el maletín, o os contrata. bueno, yo trabajo de 8 a 8 de 8 a 4 de la tarde pues no porque yo tenía, por ejemplo, en Estados Unidos una jefa que trabajaba empezaba a las 11 de la mañana y se iba a las 9 de la noche y si tú quieres hablar con tu jefe porque tú lo que quieres es interactuar y aprender su estrategia, pues te vas adaptando, y si no te gusta pues nada, es lo que hay hasta que no consigáis algo más estable, es lo que hay, si queréis tener éxito. Si luego, yo he visto también compañeros que llegan, yo, yo tengo mi beca, yo llego y me voy. En, cuatro, en tres años, dos años de postdoc, con tu beca, esta persona ha publicado dos artículos y yo en el mismo tiempo publiqué siete artículos, ¿vale? Entonces, todo depende de vosotros. Sobre todo, si no te está pagando el jefe, muchas de las veces, pues te das a hacer lo que quieras, ¿vale? Siempre se nos está estorbando la dinámica del laboratorio. ¿vale? Eh, ¿Dónde nos vamos de postdoc? ¿Vale? ¿Cómo elegimos ese mentor? Entre hay dos mentores buenos. ¿Qué queremos hacer? Nos vamos, eh, cogemos ese mentor joven, bueno, o cogemos un catedrático que es bueno igual. ¿cuál es la, la estrategia que vais a utilizar? si tenéis un joven investigador muy bueno o un catedrático también muy bueno ¿dónde os vais? bueno, te algo A o B, son dos ¿cómo? al más experimentado ¿más cosas? ¿te fijas? vale vale tener en cuenta cualquier respuesta estaba bien pero tener en cuenta un factor y esto ocurrió en, también en el laboratorio donde yo estuve la profesora era muy buena ¿vale? era un matrimonio muy bueno pero no eran funcionarios digamos en Estados Unidos no tenían el tenor track estaban en un hospital, una institución privada de investigación pero no tenían la estabilidad que puede tener uno que tiene más experiencia o que es un full professor ¿qué pasa? que después de dos años ellos dicen Hemos conseguido ser funcionario en Nueva York. Yo estaba en Arizona. Cogen el laboratorio y se, lo, se mudan a Nueva York. Y te dicen, sé, eres bienvenido a seguirnos, con nosotros, a seguirnos. no te vamos a dejar aquí. Pero tu sueldo no va a cambiar. Entonces, como Fulbright, tienes un buen sueldo, son 50.000 euros en Arizona. ¿Vale? ¿Sabéis dónde está Arizona, más o menos? ...está perdida en el desierto de Estados Unidos, ¿vale? Que no, lo que viene, sale en las peli de Estados Unidos no es eso. No hay es ni Nueva York ni Los Ángeles. Es un desierto, ¿vale? Se viene muy bien porque es muy barato. Nueva York es súper cara, ¿vale? Entonces, todo este rollo, ¿para qué, qué decirlo. Si elegís un profesor joven que no tiene estabilidad... ...puede que cambie su laboratorio... Y cuando cambias su laboratorio, o lo sigues o te quedas en medio de tu postdoc tirado y regresas a casa. ¿vale? Y si decides seguirlo, no es igual con el sueldo que tengáis vivir en un sitio o en otro. ¿vale? Si te vas de postdoc o las postdocs de la, de la Universidad de Granada, que son 1.200 euros al mes y no han cambiado, 1.300. De postdoc vas a cobrar menos que un FPU, o casi igual... No podéis no elegir Boston para ir a la Harvard o la MIT, no podéis elegir Nueva York, no podéis elegir Los Ángeles, no podéis elegir San Diego, vale, tenéis que elegir, bueno, todo esto que estoy contando son para los luchadores, si tenéis una familia o un laboratorio que os soporte estos gastos, pues vale, porque vais a tener un sueldo de 20.000, 24.000 euros viviendo en Estados Unidos. O Londres o París no, tenéis que elegir también a qué apuntar, por eso la elección del laboratorio aparte del mentor y aparte de todo lo que podemos decir más científico tiene que ver con algo básico ¿estáis dispuesto a compartir piso en un sótano en Nueva York para estar trabajando en la New York State University o queréis una vida que os merecéis ¿no? después de cuatro años de soy Jack Mayores, para poder estar viviendo no compartiendo piso. Entonces, eh, pequeñas cosas que os van a tener, tenéis que tenéis que afrontar. ¿Vale? Bueno, esto te puede pasar. Y algo que en la Fulbright hacen mucho hincapié. Eh, cuando tenéis que elegir el mentor, todo el mundo, si se va a Estados Unidos, se quiere ir a Harvard, se quiere ir a a la MIT, a la UCLA o a lo que sea, ¿vale? Eso no está bien visto. Si tú tienes un proyecto y tu jefe o el, el mejor mentor está en la universidad de Iowa y tu perfil y el perfil del investigador principal encaja, da igual que sea Iowa, ¿vale? No intentéis siempre ir o también cuando se echan beca o se piden beca de eh, para ir al extranjero, no intentéis iros siempre al top. Porque el top, la Harvard University, es muy buena en Derecho, en, facultad, en otro tipo de carrera. También es buena comparada con otra universidad, pero si tal vez en vuestro específico, en el tema muy específico, no son los top, solo tienen Harvard, pues tenéis que simplemente pensar si os queréis ir, ir a otra universidad más pequeña. Paréntesis, eso también es verdad. Si ponéis que tenéis en vuestro currículum postdoc, en Harvard, aunque sea un laboratorio caca pues tenéis Harvard en vuestro currículum y eso nadie os va a quitar el Harvard en vuestro currículum y eso es lo que vas a vender después ¿vale? la historia con el mis electorado yo me fui de estancia en la Talencia a la NASA ¿vale? entonces era algo muy hombre, que te vas a la NASA a trabajar con los astronautas está muy bien, ¿vale? ...y en el currículum, yo cuando hago mis charlas... ...digo, estuvo en distancia en la NASA... ...muy bien, vende muy bien... ...pero la gente que trabaja en la NASA... ...tampoco que sean estos cracks que ...son normalicos, pero... ...tiene la... ...como investigador que se va ahí... ...tienes tu logo de NASA... ...eso nadie me lo va a quitar, ¿vale? ...y eso vende bastante bien, ¿vale? ...entonces pensar todo... ...todo lo que os estoy contando... ...no tiene nada que ver con la academia... ...es marketing vale recordar que para llegar a ser marketing lo básico es que soy bueno vale y luego empezamos a crearle el marketing vale bueno cuando se pide una una, una beca o la maricuría, o cualquier tipo de beca o unos contratos de eso que te proporciona la main list de Vision Research o lo que sea depende del área hay mucha oferta de trabajo en Europa en Estados Unidos donde sea el proyecto es solo una parte hay un montón de papeleo que tenés que rellenar y todo vale como tu proyecto ¿vale? todo hace suma las cartas de presentaciones eso que a nosotros nos cuesta tanto que, no hable, que hablen bien de nosotros ¿vale? o vendernos en este caso cogemos dos personas o tres personas esto vale en general si vas a, la, a Inglaterra o cualquier otro país que no sea España donde no se estila mucho, pero te van a pedir que tus mentores o gente que te conozca te vas que te haga una carta de recomendación. Te tienes que enchufar, entre comillas, te tienen que vender, ¿vale? Y eso los espera. Y antes de eso, la cover letter. Esto es lo que más me ha costado, ¿vale? Tú tienes que, cuando sobre todo no vas. No, bueno, no sé lee nada porque no es. el objetivo no es que lees mi cover letter, ¿vale? Porque eso es secreto. Bueno, que lo que quiero decir es. Cuando os presentáis a un contrato o a una postdoc, os piden, o oh, esto era una empresa, si no me equivoco, era una empresa de armamento de, de Londres. Lo que os piden es, ¿por qué estáis aplicando, por qué estáis echando la beca aquí? ¿Por qué quieres trabajar en esta empresa? ¿O por qué quieres este contrato postdoc? Puesto pues es lo que más cuesta. ¿Por qué lo quiero? Porque en seis meses me quedo en la calle y necesito trabajar. No me puedo parar, ¿vale? Entonces, echa currículum a todo, beca a lo que salga, ¿vale? El problema es que tienes que primero justificar por qué tu perfil encaja en ese puesto de trabajo, en esa cold job offer, ¿vale? Y es la cover letter, ¿vale? Tienes que escribirla y en una página venderos como nunca, ¿vale? Porque es lo primero que van a ver. Luego, las cartas de presentaciones. Cogemos a nuestro normalmente... En nuestro director de tesis y el amigo de nuestro director de tesis, si son buenos, ¿vale? O algún, alguno de los profesores con los que habéis hecho una estancia que eh, tiene que ser bueno, ¿vale? Porque aquí cuenta que sean buenos, ¿vale? Entonces tú le escribes un correo y o le hablas a tu director y dices, mira, necesito una carta de presentación. Y eso ya nos cae fatal. Yo tengo que, como, men como mentor o como alguien que tiene que escribir una carta, ...me cae como muy mal... Decido, ...tengo que parar mi trabajo... ...para escribir una carta... ...¿vale?... ...y que sea una carta buena... ...¿qué se suele hacer?... ...te la escribes tú... ...y se la das ...y le dices... ...mira... ...¿te importaría... ...firmarme esta carta?... ...puedes modificar lo que tú quieras... ...pero por lo menos hago yo el esfuerzo de escribir... ...lo que quiero que tú me cuentes... ...que cuentes al mundo de mí... ...y le quitamos el trabajo... Al director o al que te firma la carta. Podemos escribirnos una carta así, ¿vale? Dos líneas, diar lo que sea, comité Fulbright, conozco a Fulanito, muy bueno, ¿vale? Y os quedamos aquí. Recordad que estamos escribiendo nosotros esa carta, ¿vale? No la está escribiendo el director de la TS o que uno firma. Hay algunos casos que también depende de la, de la persona, pero si son buenos los directores, y están muy liados... ...lo menos que van a querer hacer es escribir una carta de recomendaciones... ...¿vale?... ...sobre todo si hay una persona que habéis visto... ...tres meses hace dos años... ...uno de estancia... ...pues no va a querer hacer esto... ...pero bueno... ...y podemos escribir esta carta de recomendaciones... ...¿vale?... ...donde nos enrollamos un montón y escribimos lo que sea... ...¿vale?... ...esto tiene más peso que esto... ...¿vale?... ...si... Después de cuatro años, vuestro director de tesis os escribe solo esto, os conlleváis muy mal. ¿Vale? Y esto va a decir mucho al revisor. ¿Cuál es la única regla de esto? No podéis mentir. ¿Qué significa? Que en el, sobre todo en, el, en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, lo que está muy mal visto es mentir. ¿Vale? La picaresca la podemos tener en el... ...los países mediterráneos, los italianos, los españoles... ...pero mentir en una carta... ¿Cómo? Malos italianos. Pues es verdad. Bueno, vendemos mejor. Eso, eso lo sabemos todos. ¿no? no está permitido mentir. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Si vuestro inglés no es perfecto... ¿vale? ...no podéis escribir en la carta de presentación o el mentor no puede escribir en la carta de presentación que el inglés de este candidato es excelente no, no lo puedes escribir porque estarías mintiendo, tampoco puedes escribir que el inglés de este candidato está muy mal porque sería como echarte piedra en tu tejado entonces exaltar las cosas buenas y omitir las cosas malas omitir no es mentir es proporcionar la, la información justa que necesitas para que caerle bien al revisor y eso es así en todo, en todo. ¿Qué dices, Dani? ¿Qué has dicho? Bueno, entonces no podemos mentir, pero sí podemos maquillar la realidad, ¿vale? Recuerda que todo esto no es academia. Esto es antes de llegar al proyecto. El currículum, ya lo has visto, Dani. Hay un debate muy grande. Ponemos foto o no ponemos foto. Pues, ¿qué queréis que os diga? Si somos guapos, ponemos foto Y si no somos guapos, ponemos foto también y la retocamos en el Photoshop. ¿Vale? Es importante la foto, sobre todo si son proyectos no nacionales de voladores. Si es una empresa, si es un laboratorio privado, un laboratorio que te está pagando, pues, vas a querer ver quién está revisando en el currículum. ¿Vale? Poner la foto, retocaros, poneros guapos ¿Vale? Y echarle la foto. Eh todo lo que ha dicho Dani, lo que habéis dicho antes de los currículums, eso enorme de 20, 30 páginas, está bien si es un proyecto nacional, si es una Marie Curie, no lo sé, pero si vais a optar para una postdoc que no sean de estas nacionales de call nacionales pues tú lo que quieres es demostrar a tu IP que eres bueno, ¿vale? Lo que, tus logros, en una página tenés que resumir todo o lo más importante entonces lo que, un consejo tenéis un short curriculum vitae ...al principio y debajo el extended. ¿Vale? En una página tenéis que ser capaces de decir... ...quién sois y cuáles son vuestros logros. ¿Vale? Eh, entonces, la foto, importante... ...y la fecha de nacimiento también. ¿Por qué? Porque no es igual... ...acabar el doctorado después de cuatro años... ...si habéis empezado en los tiempos... ...o haberlo acabado en diez años. Entonces, todas esas fechas son muy importantes, ¿vale? A la hora de tener que presentar un currículum. También es verdad que hay algunas carreras más, más directas que otras, donde las publicaciones son mucho más rápidas que en otra carrera, o donde se exigen más publicaciones que en otras carreras, pero en general, fecha, foto, y logro más importante, pues en la primera página, ¿vale? Y donde no pueden ir, eh, esto es lo que digamos, es un formato libre. Y luego hay formato como del ministerio o del, uh, del NIH en Estados Unidos, que esa es la información que quieren saber: cinco publicaciones, tu appointment, tu, lo que has hecho en tu vida y nada más. Sin foto y sin nada. ¿vale? Esto es una acord nacional, es una, una plantilla de, call, de proyectos nacionales de Estados Unidos, del NIH. ¿Esto qué es? Esto soy yo, ¿vale? Esto es venderse. Esto lo presenté en la Ramón y Hall. Si tu logro más, uno de los logros. En la Ramónica Hall, luego vais a ver, os falta todavía sí, para pedir una Ramónica Hall. Pero tenés que. Ahí es si sí, son 20 páginas de vender. Vender, vender, vender vuestro perfil, vuestro objetivo, lo que habéis hecho, lo que vais a conseguir si sois Ramón y Hall. Una cosa muy interesante de mi perfil: esto es mi. el. Uh, genealogic tree, digamos. Mis mentores todos mis mentores a lo largo de mi vida académica, ¿vale? Los italianos, ahí tengo rusos, alemanes, franceses, españoles, americanos. Pero lo que yo, cuando monté este, esta, esta infografía aquí, lo que yo quería que el revisor viera era esto. Esta cosa de aquí. Este ha sido mi mentor en Estados Unidos, ¿vale? Pero da la casualidad que el mentor de Estados Unidos fue una alumna de un premio Nobel. Entonces digo, por la ley de transmisión de, de conocimiento, alto habrá caído en mí, ¿vale? Si, si, si fui alumno de una profesora que fue alumna de un Nobel, pues algo se me ha pegado, ¿vale? Entonces, yo lo que quería comunicar era esto, ¿vale? Entonces, una tontería, ¿no? Pero bueno, ha sido segunda descendencia de un premio Nobel, ¿vale? Son bromas, pero que sirven a montar vuestra historia como investigador, ¿vale? esto lo habéis visto con Daniel, CVN, y hay algo que nos, nos va a costar bastante es describir. Esto era la harmonica, si no me equivoco. Pero después del currículum que es inmenso te piden de la descripción de tu perfil investigador, el resumen, y tienes que elegir cinco trabajos. Estamos hablando de una postdoc, un poquito más, no la que acabáis. La que vais a presentar directamente después del doctorado, un poco más adelante, donde tenéis más currículum. Tenéis que escribir, tenéis que vender. Eso no me voy a cansar de decirlo. Es vender vuestro perfil académico. Como esto, por ejemplo, de la Ramón y Cajal. Este era mi proyecto, el título y aquí el resumen de la memoria concentrada en no sé en cuántas palabras. ¿Cómo se hace eso? Todo esto está en abierto. ¿Vale? una vez que ganen los Juan de la Sierva o los Ramón y Cajales, luego esto está colgado en la, en la página web del Ministerio. Lo primero que yo hice fue a ver los ganadores de los años pasados cómo la habían impostado, ¿vale? Y por supuesto mejorado, ¿vale? Porque esto es lo que si veo cómo escribí mi um, Fulbright y cómo he escrito la Ramón y Cajal es un, un mundo, ¿vale? Vamos, no solo nosotros el mismo vosotros vais mejorando, pero también la exigencia que se, se está pidiendo a un postdoc ahora es que cuando acabáis la, el doctorado sois unos mini investigadores principales, ¿vale? Y todo lo que dijo Dani de presentar un proyecto con, es fundamental, ¿vale? Entonces, consejo, poneros en la página web de los perfiles ganadores... Y veis cómo se han presentado ellos al mundo, ¿vale? Cómo se presentan, cómo se describen a sí mismos. Y ahí cogéis ideas para poder escribir vuestro perfil, ¿vale? Lo dijo Lidia antes. Se pone en el currículum, hasta que sois catedrático, que nadie más o menos va a evaluar, va todo. Todo. Se pone todo en vuestro currículum. Fuiste ganadores de un premio de poesía... En la secundaria, pues lo ponéis. En mérito. Eh, mérito eh, ¿Cómo se llaman esos méritos? El, other Merit, Otros méritos. Lo ponéis ahí. Esto es un apartado. Eh, ¿De qué debe caer esta? Creo que ha sido la talentia, ¿vale? Eh, uno de los. el trozo que te mandan de la evaluación del revisor. Y aquí eh, está haciendo él mismo un resumen de mi mérito. ¿Y dónde está? Espera. Bueno, ponía aquí. El primer simposio ha sido, ha dado una charla en el primer simposio de tráfico en Road Safety. Este simposio era un, un simposio organizado por Cruz Roja, España, Andalucía, Granada. Yo era un voluntario de Cruz Roja y, me, y también estaba haciendo el doctorado en Road Safety y me invitaron a dar una charla. ¿Vale? Pues eso, valor académico, pero el revisor, tal vez era él también un voluntario de Cruz Roja en su, existen, en su existen, y le gustó eso. Entonces, vosotros no sabéis en qué va a pensar el revisor, ¿Qué le, va a hacer, qué le va a gustar, qué no le va a gustar, aparte vuestro currículum gordo, que son vuestras publicaciones, todos los demás van en el currículum. ¿Vale? No olvidéis poner todo, que sea él o ella, a decir esto no, no, no lo voy a considerar. ¿vale? Eh, Juan de la Cierva formación o, in, o incorporación aquí lo que vale no hay proyecto hasta ahora sigue sin haber proyecto ¿no? es eh, currículum del profesor o del grupo investigador y currículum del candidato el formulario es un formulario abierto ¿vale? tenéis la oportunidad en este, formu en este documento Word de también presentar la información. No podéis decir al IP o al grupo de investigación mandarme vuestro currículum, yo hago un corto y pega, lo pongo aquí, cojo mi currículum, lo pongo ahí y ya está. No, hay que presentar la información, hay que vender la información que le estáis proporcionando al revisor, lo que dijo Dani, lo que han dicho hasta ahora. Entonces, aunque sea formato libre, esto no se hace en una semana. La presentación del currículum en un formato que se pueda leer y, y agradable, Conlleva tiempo, ¿vale? Entonces, para conseguir la beca, un postdoc, un contrato, hay que dedicarle tiempo y esfuerzo. No hay nada que se pueda ganar sin esfuerzo. En este, sobre todo porque somos luchadores, ¿recordad? Que nos quedamos para luchar para la última plaza que queda libre. Os hablo ahora como investigadores que ha presentado currículum proyectos y como revisor también. Soy revisor a nivel europeo y revisor a nivel nacional. Eh, cuando nos llegan los proyectos, te llegan 10 proyectos, ¿vale? Que tienes que revisar. Si tienes un un external o remote evaluator. vale El acrónimo. El acrónimo es importante porque yo no me voy a acordar vuestros títulos, que son de tres líneas de 25 palabras, puesto yo no me voy a acordar un acrónimo, y si me proporcionáis un acrónimo, me vais a facilitar la vida para poder encajar vuestro proyecto. Existen herramientas que te lo, si no, soy muy, no sois muy poetas, ¿vale? Existen herramientas que poniendo vuestras palabras clave, por ejemplo, yo trabajo en fatiga y en detección de fatiga, pues ponéis la palabra y él te proporciona una serie de palabras de acrónimos que tú puedes utilizar para tu proyecto. ¿Vale? ¿A qué sirve el acrónimo? A identificar el proyecto de forma instantánea también al revisor, digamos, cuando está revisando, ¿vale? O cuando debatimos en las comisiones, pues el proyecto FADO, el proyecto X, ¿vale? Importante, aunque parezca una tontería, pues lo vamos a poner. Todo lo que vemos son pequeñas tonterías que al final hacen que el proyecto pueda ganar, ¿vale? los logos cada proyecto que tenga un, un logo y aquí donde viene es ser artista del Photoshop vale el logo es importante no dice nada de la calidad del proyecto pero sí que nos permite tener una marca identificativa de tu proyecto vale y aquí algunos ejemplos esto es un, de un Ramón y Cajal de David eh, de filosofía que trabaja en trasplantes son logos más que tiene una relación más cultural por otra cosa. Un nombre así, la Bing Granada, pues tiene sentido aquí. ¿No? Este logo, este nombre, tiene sentido aquí. Por eso el juego, si lo hacéis y si lo ponéis en un proyecto europeo, pues hace un poquito más complicado cogerle el, la, la gracia, ¿vale? Pero la presencia de los logos es importante, ¿vale? Creo que ya lo habéis hablado de esto, de imagen corporativa y todo eso. ¿no? No. ¿No? Vale. el proyecto bueno varios tipos de proyectos tenéis 20 páginas para escribir vuestra idea que es una pesadilla porque o proyectos de 5 páginas con las 5 páginas tú puedes presentar tu proyecto y yo prefiero los proyectos de 5 páginas que de 20 páginas, porque después de una página y media lo que estás añadiendo ahí es un poquito de ruido vale. pero tienes que rellenar todos los apartados ...cómo hacemos... ...dependiendo de 5 o 20 vagas, da igual... ...pero reducir el cap... ...tenemos que crear en el revisor... ...la ilusión que el problema que le estamos planteando... ...es un problema real... ...¿vale?... ...cuando presentamos proyectos de investigación... ...son... ...excluyendo algunos proyectos... ...macros, proyectos europeos... ...siempre estamos viendo el puntito... ...en un mundo del conocimiento global... ...tú lo que estás investigando es algo tan... ...pequeño... ...¿vale?... ...de tu rama de conocimiento de tu área específica que tienes que crear esta ilusión al revisor que tal vez no es de tu misma área, que lo que estás haciendo, el dinero que te están financiando, es importante ¿vale? entonces cuando contamos la historia, por qué estamos haciendo eso, tenemos que vender la idea de que lo que estamos haciendo es importante sobre todo ahora cuando hay muy poco dinero público, si estamos hablando de dinero público, la investigación tiene que haber siempre un aspecto más aplicado ¿Vale? Que la sociedad que te está pagando reciba algo en cambio. Entonces, una aplicación, una transferencia de lo que hacéis en vuestro laboratorio, en vuestras investigaciones, tengan un, una ventaja hacia la sociedad. Escribir un proyecto. Lo podéis escribir así. Como son 20 páginas, tenéis que poner todo en las 20 páginas. Error. Lo que más, bueno, como revisor odio, es tenerme que leer 20 páginas de sin interlineado sin nada, porque está vomitando el revisor todo lo que me quiere contar bueno, de todo lo que está, él me está vomitando, yo voy a leer lo que más me captura la atención, ¿vale? porque es imposible que yo me lea 20 páginas 20 proyectos, 20 páginas en un mes, ¿vale? entonces lo que voy a poner también es ayudar a que os ayuden, ¿vale? intentamos poner encabezados, colores diferentes, damos un poco de espacio ¿vale? cosas muy básicas que sirven para que el evaluador, ¿vale? Se lo lea un poquito más con más gusto lo que está ahí, ¿eh? Porque es un trabajo que algunas veces está muy bien pagado, como a la comunidad europea, y otras veces está muy mal pagado. Y algunas veces es gratis, ¿vale? Porque es una. es algo que como científico lo haces porque está en tu labor de científico hacer también revisiones de proyectos, evaluar proyectos, ¿vale? Crear la ilusión, o decir, o no mentir, pero decir lo que estamos haciendo, pues no hay otra gente que lo ha hecho, es importante que me financie porque lo que yo hago, no lo ha hecho nadie y puede resolver problemas que hemos dicho antes que hay problemas específicos de esa de esa área que estamos trabajando ¿Vale? esto en los casos mejores porque tiene un formatillo libre tú lo vas adaptando todo. pero hay formatos y esta era la Talentia era la primera convocatoria de Talentia postdoc era horrorosa, tenías que poner todo en una plataforma de la junta sin formato, sin nada ¿vale? tenéis que tener un poquito de idea ¿veis aquí? yo lo que quería es que se resaltaran cosas importantes como la fulbright y todo eso lo que veis aquí bien organizado perdí tres días para entender cómo organizarlo así, ¿por qué? porque cuando tú escribías, tenía un justificado, un formato y justificado que todas las palabras se ponían en el centro del del fichero, entonces era horroroso poder leer eso para un evaluador entonces lo que hice es juntar todas las palabras con un guión ¿vale? entonces eso es una única palabra entonces el formato lo reconoce como única palabra y se puede leer si no era imposible leerlo, entonces no dediquéis a, a o mejor, intentar ver las plataformas que vos están que tenéis que rellenar antes del último día porque por supuesto siempre nos vamos a siempre vamos a entregar el último día depende de lo que como os guste trabajar bajo estrés pero en general, si la deadline es el 22 a las 2 de la tarde, estamos en el vice -restaurado o en la plataforma no, pero es un problema por eso, intentad hacerlo antes reducir el gap, ya lo hemos dicho antes y leer los criterios de evaluaciones ¿vale? y vamos a hablar antes de esto el proyecto de investigación bueno y esto es otra cosa que me critican mucho, pero es lo que yo pienso. Empezamos el doctorado, que somos todos amigos, ¿vale? Tenemos todo nuestro grupo de amigos, somos una peña, todo bien. Cuanto más manos se va acercando la fecha que vamos a defender la tesis, ya nos empezamos a preocupar un poquito más, tengo tres artículos más que tú, tú... vale Y entonces, ¿qué quiero decir? Que al final, aquí, se va reduciendo, no todo el mundo va a ser postdoc, no todo el mundo conseguir un contrato, muchos se pueden ir a la calle es la realidad no pidáis a nadie eso está muy mal visto que os pase su proyecto ganador ¿vale? porque escribir un artículo o, bueno, el artículo es público pero la forma de escribir un proyecto es muy personal ¿vale? el estilo lo que ha hecho Dani, no todo el mundo lo, lo hace enseñar, es tu, tu proyecto ¿no? el último que has presentado lo que ha, ha sido algo que normalmente no se suele hacer o muy pocas personas o las personas muy grandes de corazón a un nivel muy alto que no van a competir jamás no? vale pero lo que quiero decir no, no pidáis a vuestro compañero de enseñaros su proyecto vale porque se pone en una situación un poco complicada porque tú estás compitiendo contra él porque las becas si soy de psicología que soy de psicología esas son las postdocs esas son las cuartas ciudad, son cuatro pues pequeñas cosas que tenéis que intentar entender que esto es como define de investigador la, la, el estilo que tengáis ¿vale? de escribir proyectos de escribir lo que sea pero sí hace falta un compañero de que os fiáis físicamente, que os pueda dar feedback porque ¿qué pasa? si os, esperáis que vuestro jefe os dé feedback de vuestro, del proyecto que estáis escribiendo después de cuatro años vuestro si todo va bien, vuestro jefe es vuestro padre, académico, os va a creer tanto que algunas veces le va a ser muy difícil criticaros. Un compañero, ¿vale? Que no tiene, que tiene menos conflicto, digamos, emotivo, puede ser objetivos. objetivo en lo que, mira, lo que ha escrito no se entiende. Eso está mal, mejora. Entonces, por lo menos un compañero fiable, fiel, hay que encontrarlo, ¿vale? Para que os dé feedback los criterios. Es el primer paso cuando se pide una beca, un contrato... Leer los, ¿Ya lo habéis dicho? ¿Esto ya lo habéis dicho? Bueno, para que no se aburra. Eh, leer los criterios de evaluaciones, montar la historia que estáis presentando con los proyectos de evaluaciones, eh, si estos son más cerrados, como los artículos, número de artículos, etcétera, El último, otros méritos, resto de medios curriculares, pues digamos, todo lo que habéis conseguido el papelito de esta charla, lo que sea todo se pone en el currículum, ¿vale? Eh, por ejemplo, esta es una la plantilla que yo recibo como evaluador de, creo que era el proyecto nacional pero local, autonómico, ¿vale? aunque a nivel global hay macros eh, áreas, decimos medios curriculares 50 puntos, luego lo van definiendo en algo más concreto, ¿vale? Ahora, dos cosas. Lo que más molesta, y lo demás que han sido revisos pueden decir, es tenés que buscarme yo la información que está en vuestro currículum. Eso es una pérdida de tiempo que no está pagada para buscar, para hacer vuestro informe. En el sentido, una candidata, en este caso era la candidata, que no me pone el índice de impacto. Si no pone toda la información que yo necesito para poder rellenar esta plantilla, pues me está ya te está ganando una, un mal rollo conmigo, ¿vale? Digamos movilidad. Si tú te has ido de estancia tres meses a la universidad de Londres y luego has publicado un artículo con el grupo, esa movilidad tiene más valor que una movilidad donde te has ido y no has publicado nada, te has ido de vacaciones o has ido, no ha sido fructífera. Entonces si os vais de estancia y tenéis un congreso con ese grupo, y estáis demostrando que os habéis, habéis producido en esos tres meses, pues lo tenéis que poner, lo tenéis que poner claro. A raíz, de, y en el currículum vitae del ministerio, sí que se pone abajo. Después de, la, después de la estancia, ¿qué has producido de esa estancia? No olvidéis que aunque sea un congreso, pongáis ese congreso que habéis publicado con el grupo, que os ha acogido en el extranjero. Eh, uh, bibliografía, que esté actualizada. Normalmente cuando escribimos un proyecto, si no va mal a la primera, lo presentamos la segunda vez. ¿vale? Por favor, actualizar la bibliografía. Empezar un proyecto del 2019 con referencia del 2012 y no hay ninguna referencia del 2018, es muy raro. ¿vale? Eso significa que habéis hecho un corte y pega, y no os habéis ni preocupado a actualizar el estado del arte. ¿Vale? Biografía y el cronograma. Como investigador y como revisor, lo que odio es hacer cronogramas. ¿Vale? Como Me sale fatal. Y también evaluarlo. Es que es una pesadilla. ¿Vale? Y experiencia personal. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si eres. Es una pesadilla hacerlo, una pesadilla evaluarlo. ...pero sí que es fácil criticarlos... ...¿qué significa eso?... ...que si soy un, un doctorando que habéis acabado la carrera... ...con tres artículos... ...el doctorado con tres artículos... ...y os estáis presentando en una postdoctoral de un año... ...y ponéis en el cronograma que vais a publicar cuatro artículos en un año... ...pues esto es muy fácil criticarlos... ...chicos... ...habéis publicado tres artículos en cuatro años... ...y ahora en un año me están vendiendo que vas a publicar cuatro artículos... ...ni si te vas con el mejor productor de artículos de este país... ¿vale? o de, en el extranjero, vas a publicar cuatro artículos en un año entonces también hacerlo porque es una cosa que se suele pedir el cronograma pero que sea realista, ¿vale? no intenta, intenta que sea lo más realista posible porque sí que os pueden criticar bastante y que sea. Si no todo el mundo va a tener en un año de proyecto de postdoctoral cuatro artículos simplemente que pongáis uno o dos artículos eso ya es un logro, porque la gente, las personas que publican saben lo difícil que es publicar cuando estás recogiendo datos y luego tienes que publicar entonces, realistas vender eh, lo del premio Nobel del mérito, claro estamos en la Juan de la Sierra, son tus méritos y los méritos del grupo que te acoge ¿vale? pues si ese grupo que te acoge ha sido alumna de un premio Nobel lo ponéis en grande, ¿vale? o ponéis las cosas perdón, que destacan más la herramienta, el Google Académico, algunos IP puede que no tengan el Google Académico en abierto. Le tenéis que pedir, por favor, de, te hago yo el Google Académico, te hago yo el perfil, porque algunos no lo tienen abierto. ¿vale? Y eso puede ser, aunque haya más herramientas para buscar vuestro índice de calidad, Dani, dime si no me equivoco, pero el Google Académico es el más... Es lo que todo el mundo hace, pone en Google, pone el nombre y Google es ¿vale? Y también el que más nos favorece, el menos restrictivo, ¿vale? Donde se pueden colar más cosas, ¿correcto? Correcto. Bueno, esto ya lo habéis visto, la habéis dado ya bombo. Infografía, poner figuras, poner algo que ayude al evaluador a entender vuestro proyecto. Lo que yo suelo hacer es poner un graphical abstract, lo que se está poniendo de moda en la revista científica ahora, es un graphical abstract. Si no sois capaces de comunicar ...vuestro proyecto, vuestros resultados en una figura... ...pues no lo tenéis muy claro tampoco vosotros... ...¿vale? ...entonces intentad simplificar vuestro proyecto... ...¿vale? ...y ponerlo como resumen... ...también se puede poner una gráfica la ...como resumen de vuestro proyecto... ...y es algo que no todo el mundo hace... ...y entonces... ...también crear en el evaluador... ...esa sorpresa... ...después de leer 20 proyectos iguales... ...en el mismo formato... ...pues algo diferente... ...jugar con esto... ...bueno, el Photoshop lo el abstract, bla bla bla, estilo de escritura. Escribir un proyecto no es igual a escribir un artículo. ¿Cuánto de vosotros han escrito proyectos hasta ahora? ¿Uno? ¿Cuántos de vosotros han ayudado a vuestros jefes a escribir proyectos? Vale, Por, claro, mucho de vos, eso es importante. Aunque parezca un trabajo de... Un trabajo mal, digo, de, de currillo, de gente de bajo nivel. Es muy importante saber cómo han escrito los proyectos nuestros jefes. Ayudar a vuestro jefe a escribir un proyecto os da una idea de cómo escribir un proyecto. Y además, si el proyecto es ganador, bueno, mejor, ya tenéis un esquema. Y cuando vais a otro laboratorio, por favor, pedí a vuestro jefe, digo, yo te ayudo a escribir el proyecto, porque así veis cómo escriben los proyectos. Lo, y también si hay otra universidad otro país, veis también lo estilo de escritura ¿vale? en general escribir un proyecto es diferente a escribir un artículo los proyectos son más fáciles de escribir, podéis contar una historia que no tiene que ser al 100% verdad, en un artículo si hay, os comento mejor esta historia en un artículo, si ponéis una referencia de un congreso el revisor os va a mirar un poco raro pero en, una, en un proyecto pues podéis hacer un más o menos lo que queráis para contar vuestra historia y si lo importante es vuestro descubrimiento de un congreso que habéis presentado en la Sociedad Española de Psicología pues lo ponéis en el proyecto, da igual es crear una historia ¿vale? por favor, que todo el mundo se descargue este libro esto es obligatorio para poder escribir artículos y escribir en general en inglés eso es el primer libro que me dieron bueno, voy a contar la historia yo llego. ¿Qué hora es? lo dices? La, ¿Ya ¿O sí? No, no, vale. Yo cuando salgo de, de España para irme a Estados Unidos me voy con el ego a la estrella, ¿vale? Acabo el doctorado con ocho artículos. Soy bueno. Era bueno. Digo, coño, yo soy la hostia aquí. Gano la Fulbright, me voy a Estados Unidos y digo, bueno, yo aquí voy a publicar como un loco. Empiezo a escribir los artículos que hasta ahora lo estaba escribiendo yo. Primer artículo que les presento a mi jefa. Me dice, "Ven aquí Leandro, siéntate aquí. ¿Quieres que sea sincera o te hago un poco la pelota?" Digo, "No, no estamos aquí para aprender. Escribes malísimo. No se entiende nada lo que tú estás escribiendo." Digo, "Hombre, pero si tengo siete artículos publicados, pues soy bueno, mi jefe me ha dicho que era bueno." Y dice, "Bueno, tu jefe te quería mucho, ¿vale?" Entonces, Escribir es importante, y eso es lo primero que me medio este libro. Es un libro tan pequeño, lo tenéis online también, lo tenéis que comprar, y es fundamental para entender cómo escribir. ¿vale? No somos, en este caso no tenemos que ser poetas, tenemos que ser claros, ¿vale? Leeros este libro. O, a mí me cambió la vida. Las figuras, ya la habéis visto antes, las figuras son importantes. ¿Cómo presentar la misma información con infografía, con informaciones más eh, visuales y fácil de entender. Este ejemplo. Este ejemplo es uno de mis artículos. Está publicado en una revista Q4, la más baja que hay en psicología, ¿vale? Era una alumna de máster que, que Amparo, que, que ya tenía esta idea loca que los coches rojos pagan más seguro que los coches no, que no son rojos y digo, bueno, ...como me gustan las cosas... ...lo que me gustaba la idea... ...vamos a hacer un estudio... ...lo hemos hecho... ...lo hemos publicado... ...¿por qué contaros esto? ...porque un estudio... ...que a nivel académico... ...si sabemos los rankings... ...Q1, Q2, Q3, Q4... ...es muy bajo... ...¿vale? ...no es un hecho... ...pero... ...permitió... ...esta noticia... dio la vuelta al mundo... ...¿vale? ...porque es muy fácil de... ...demostrar... ...de visualizar... ...que los coches rojos... ...no pagan... ...no son más peligrosos... ...que los otros coches... ...de otros colores y dio la vuelta al mundo este tipo de información que a nivel académico no es lo mejor pero hay herramienta y también la Universidad de Granada tiene esta herramienta se puede cuantificar la publicidad que obtuvo la Universidad de Granada a raíz de esta noticia ¿Qué significa que como dio la vuelta al mundo y toda la, prensa, la prensa empezó a hablar de esto eso se puede cuantificar en número entonces yo con este articulillo ¿Vale? que un Q4 si lo tuviera que si la Universidad de Granada tuviera que pagar la prensa para salir en primera página y todo esto se puede cuantificar no sé cuántos millones de euros le ahorré a la Universidad de Granada en publicidad ¿qué significa eso? que cuando escribáis vuestros proyectos pues podéis decir, sobre todo si vais a Estados Unidos que tú como persona eres capaz de atraer dinero o de tener una, mmm, una visibilidad a nivel de medios muy alta que puede ser considerada como publicidad. Bueno, vamos acabando. Las entrevistas. Espera, me estoy sudando. Tenéis alguna pregunta? Ninguna. Bueno. Vale. Si todo va bien, nos cons conseguimos una entrevista. La entrevista mmm, se preparan como los proyectos europeos. Eh, perdona, ¿cómo los proyectos? Mm. Qué calor. Eh, no, luego nos vamos a tomar una cerveza. ¿no? Eh, la entrevista no son como la entrevista que solemos pensar ahora. Pueden ser por teléfono, por Skype o lo que sea. Cuando tenemos una entrevista por teléfono y son entrevistas en otro idioma, hay un problema, porque te pueden pillar en cualquier momento, porque no tiene, por ejemplo, la entrevista Fullbright, te vamos a llamar este día. Y tú no vas a estar este día con el móvil esperando la llamada. Te pueden llamar en cualquier momento. Y tú tienes que ser pronto, estar listo a contestarle en medio de la calle, entender lo que te están preguntando y hacerla bien, venderte también ahí. O por Skype, y eso es lo peor, porque son los vídeos. ¿vale? La entrevista que me hicieron, la Talentia, yo estaba en Estados Unidos, eran las 3 de la mañana, pero la comisión que estaba en Sevilla le venía muy bien en las 3 de la mañana. Y entonces me fui al hospital donde yo trabajaba y tenía, por arriba estaba bien, y por abajo estaba como salir de mi cama, que eran las 3 de la mañana, en, entonces, pero la hice muy bien. Entonces, ser, presentarse bien, ¿vale? ¿Cómo prepararse una entrevista? hay modelos, hay formas hay formularios que las preguntas que te van a hacer sobre todo si son becas importantes o famosas las preguntas son siempre las mismas ¿vale? ¿por qué has considerado esta beca? tenés que estar preparado a contestar tenés que preparar otro proyecto para contestar a las preguntas de la entrevista si estáis ya ahí en la entrevista el 50% de la beca ya la tenéis del contrato si os han llamado para la entrevista ya la tenéis al 50% ganado y no la tenéis que fastidiar en ese momento ¿vale? Eh, Poneros en internet buscar vídeos en Youtube de otros candidatos que han ganado la Marie Curie, la Fulbright, etc. para tener una idea de cómo qué han hecho estas personas para ganarla y si todo va bien también te invitan Hacer la entrevista. Te pagan todo, tú eres el candidato, te pagan para ir a Francia o donde sea. Lo que se ha puesto de moda ahora es la entrevista en el aeropuerto. Te llaman, ese día te vas al aeropuerto, esto es el aeropuerto de Múnich, la una de la última que hice, y tú no sales del aeropuerto. Han reservado una sala en el aeropuerto, todos los candidatos van pasando ahí, la comisión evaluadora está aquí, y tú haces la entrevista sin salir del aeropuerto, ¿vale? Es también más conveniente porque te pagan el vuelo, llegas ahí a hacer entrevista y te mandas a la casa. No tienes que pagar hotel ni nada. La empresa o la, o la institución. ¿Qué significa eso? Tenemos que sorprender el, el, a la comisión. ¿vale? Cuando yo hice la entrevista Fulbright, yo no sabía nada. O mejor, sabía qué iban a preguntar más o menos, pero no sabía si iba a tener media audiovisuales para presentarla o no. Entonces, lo que yo hice y es un, estoy muy orgulloso y os voy a contar cogí el powerpoint que ya tenía preparado que nadie te dice que tienes que preparar el powerpoint pero ya había preparado el powerpoint y lo puse en color en, un, en hoja 4 entonces cuando yo llegué al evaluador a contarle el proyecto dije, espera un segundo y cogí la hoja y pasaba la hoja a mano con la presentación vale os hablo de hace 6, 7 años no, más, 8 años si podéis poner un mini proyector, ¿vale? Estáis preparados para todas las ocasiones. Si cuando llegáis a la, en el, en la sala no hay un cañón, ¿vale? Y no tenéis ordenadores para presentar vuestro trabajo, pues tenéis que intentar sorprender a la comisión, ¿vale? Y estas cosas pues funcionaron, funcionaron ¿vale? Ahora con todos los medios, que son mucho más fácil de tener una tablet o lo que sea, pues intentar pensar que cuando vais a llegar a ese sitio, no vais a tener nada. Entonces vais, ya preparado para poder hacer una buena entrevista, una buena presentación. Y ya acabo. Si hay suerte, todo el mundo a celebrarlo. ¿Qué significa todo el mundo? Que no la habéis ganado solo vosotros la beca. La ha ganado ese compañero que se ha leído tu trabajo. La ha ganado tu jefe que te, hace, te ha dado consejo La han ganado también a nivel de administración, que te han tramitado la beca en tiempo y que te han ayudado a decir, mira, aquí está equivocado el presupuesto, está equivocado el cronograma. Entonces, es una fiesta de todo, ¿vale? Y si no hay suerte, yo solía poner esto, ¿vale? No me hagáis caso. Si no ganáis, no, callaros. No sirve para nada. Bueno, esto es mi opinión, ¿vale? Y tengo experiencia, ¿eh? Yo soy uno de los conflictivos que escribe hoja de alegaciones de 15 páginas... ...cuando es claro que se han equivocado la comisión evaluadora... ...o no te han dado una beca o lo que sea. No. Lo que estamos haciendo, si hacemos esto, es fastidiar. ¿Vale? Y considerando que las comisiones pueden durar tres o cuatro años... ...el año que viene va a ser la misma, la misma comisión que te va a evaluar. Entonces no las molestes demasiado si no quisieron dar la beca, pues nos han dado la beca y punto ¿vale? eso se va adquiriendo con el tiempo ¿vale? en el sentido que yo era uno de los más cabezotas y puede decirlo que presentaba alegaciones luchaba y todo eso. no sirve de mucho lo único que sirve es cabrear a la gente y no queremos que nadie esté cabreado con nosotros ¿vale? y esto o quiero acabar con eso, porque yo no hay nada más quiero acabar con eso, Recordad. De llevaros bien con todo el mundo. ¿Qué significa eso? Desde ese Ramón y Cajal, Juan de la Sierva que está ahí, al investigador, al, al catedrático, a cualquiera de vuestro entorno, sobre todo de vuestro entorno académico, llevaros bien. Porque no sabéis dónde va a acabar esa persona en un futuro, si os vais a cruzar por su camino. En general, una, una regla de convivencia muy buena es llevarse bien con todos. ¿Vale? No hagáis enemigos porque ya tenéis ya muchos enemigos de vuestros jefes. Y lo que menos que queráis es tener más enemigos debido a vuestra actitud. Y con esto he acabado. Yo trabajo aquí. Si alguien quiere preguntar algo, tiene alguna. Me puede encontrar en el despacho 303 del Cincit en Cartuja. Y ya con esto no hay nada más. Ya está. <risa>